Compitrueno, ¡Cushame! Que hoy es día de líder de gimnasio. ¡Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque! Hoy, compañeros, nos enfrentamos a Splayon. ¡Sí, señor! Hoy vamos a darle caña a ese combatazo contra nuestro archirrival, archiamigo, archi compitrueno, ¿vale? Contra Splayon. Y tengo un miedo que, es que, es que no sabes. Es que no tenéis ni idea de lo que se viene, ¿vale? O sea, es que no tenéis ni idea. Lo primero os voy a enseñar al nuevo equipo Pokémon, ¡el equipo! Que creo que va a ir al gimnasio Ahora mismo creo que va a ser este Pensaremos, voy a pensar, ¿vale? Por si acaso me he equivocado Pero en principio va a ser este Y chicos, he hecho lo que todos queríais Compañeros, Sebastián ya tiene forma galar Y es tipo eh, Ada veneno Oh my fucking god Oh my god Sí, señores, tiene nuevos ataques también Tiene cola veneno, puño drena beso drenaje, púas tóxicas y látigo y no tiene mala pinta, sinceramente. Me gustaría evolucionarle hoy antes de hacer el gimnasio, ¿de acuerdo? Así que vamos a decirlo ya de ya. Y, y, y ya estaría. pues No sé qué más contaros, la verdad. Eh, que, que estoy en Twitch casi todos los días. Bueno, pues, casi, to casi todos los días, dice. Pero tú, ¿qué te crees? De vez en cuando, ¿vale? De vez en cuando. Intento estar mucho, pero hago lo que puedo. estamos jugando Pixelmon. ...que, no sé, como ahora todo Dios está jugando a Pixelmon... Pues, ...pues yo también, ¿sabéis? Yo, yo soy un poco... ...un poco poser... ...así que let's go. Vale, vamos lo primero a por... ...esa piedra lunar... ...que en teoría está en el área silvestre... ...y, y luego evolucionamos... ...y leveleamos a Sebastián, ¿vale? Venga, let's go, vámonos. Piedra lunar... ...ok, en Cuenca Polvorienta, ...una zona en la que nieva... ...al norte del área silvestre... ...cerca de una gran formación de piedras por la parte derecha... ...let's go, vale. Vamos a volar... ...vamos a ver el mapita... Y en teoría, cuenca polvorienta. Corris artejo, espejo del gigante, gorro del gigante, cuenca polvorienta. ¿Vale? Vale, vale, vale, vale, vale, pues es bastante fácil, ¿no? Volamos aquí y vamos para allá. Yo creo que reconozco el lugar. ¿Puede ser esto? Me huela que sí, ¿eh? Pero no estoy seguro. ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos piedrita lunar, chicos. Entonces ha llegado el fucking momento. De levelear primero a Nidorina Porque ya sabéis que Nidorina aprende ataques Y Nido Queen no Así que vamos allá A ver, eh. menos raro Ya sabéis que yo Lo que son los EVs No me gustan mucho Así que vamos a subir al nivel 51 Estos son como 17, ¿no? Si no sumo mal, creo que sí Vamos a comprobarlo ¡Pum! Bien ¡Bien! ¡Todo bien! ¿Quiere aprender brillo mágico? ¡Me gusta brillo mágico! ¡Claro que sí! Le quitamos... ¡Látigo! látiguito para tu casa! ¿Algo más? Que aprenda algo mejor. ¿Algo mejor que brillo mágico? ¿Un carantoña, No, refuerzo. ¡Uh! ¡Uh! Refuerzo no está mal, ¿eh? Voy a enseñarle refuerzo. ¿Pero qué quito? Es la pregunta. ¿Cola veneno, beso drenaje, púas tóxicas o brillo mágico? En teoría, púas tóxicas no es tan útil... Porque es combate doble, ya sabéis que esto es... Casi, casi que no se dura... No se aguantan turnos ahí en, plan en, en campo, ¿sabéis? Así que quitamos púas tóxicas. Y tóxico... Nada, paso, paso, paso, paso, paso, paso. Si bastante tengo que perder un turno en poner púas, voy a perderlo en, en hacer un tóxico a un Pokémon. Estás tú. Ok, ok, pues con esto. Con esto, chicos. Y con la piedra lunar. Por fin a nuestro Nido Queen Galar. Que espero que salga bien, hermanos. Porque lo he metido en plan deprisa y corriendo. Dime que está bien, por favor. Dime que está bien. ¡Sí! ¡Pum! ¡Qué guapo está! ¿Os mola? A mí me maldita mente flipa, tío. Me flipa, eh. Este Nido Queen. Nido Queen que quiere aprender Puya. Puya nociva. Madre mía, Puya nociva es el típico ataque que suena muy mal. Es así, ¿vale? O sea, las cosas como son. Pues mucho mejor que cola veneno, desde luego, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 100 de. Vale, sí. Va, va. Cola veneno. Hasta luego. Uno, dos y pa. Vale. Eh, poca broma, pero acaba de saltar. Pegar un saltazo de calidad. Este precioso Nidoquinda. Ok. Y recuerdo que teníamos que ponerle el periscopio a nuestros tardes. Se lo voy a dar. Así por los Loles. Dicho y hecho, chicos, entramos en Pueblo crampon y vamos a hablar del equipo, ¿vale? Ya sí que toca. Eh, os preguntaréis, ¿qué Pokémon falta aquí? ¿Cuál falta, chicos? En efecto, falta el precioso Moya. Sí, chicos, eh, en este gimnasio no lo voy a llevar por una razón muy sencilla y es que, fijaos, que está a 1.200 puntos de entrar a nivel 53 y en el 54 se cancelan los Pokés. No me la quiero jugar, está muy muy cerca Los demás tampoco están Tampoco muy lejos, ¿vale? Pero bueno, más lejos que Moya Así que Moya queda relegado Y entran Sebastián y Valen Que creo que son dos fichajazos, sobre todo nuestra nueva Forma Galar, que tiene que decir Algo en este gimnasio, ¿vale? Tiene que, tiene que aparecer Yo creo que lo puede hacer bien, así que Chicos, sin más Dilatación, entramos A por el gimnasio, ¡Hola Lara-chan! ¿Qué pasa, hermana? Con la persiana echada nadie puede acceder al gimnasio Tengo que averiguar qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo sabe? ¡Wow! Me da la tarjeta de Liga de Splayon. Ok. Es que no me acuerdo por qué estaba cerrado el pueblo. Es que este pueblo es como en plan... Sí, sí, el, el, el Team Jell lo domina. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Combatillo! Nada Chicos, cuidado, ¿eh? Cuidado porque en este gimnasio hay muchos combates. O sea, creo que son... ¿Cinco? ¿Cuatro, cinco? Algo así. Y, y, y, y poca broma porque es que como se, como se cancelen más de un Poké... Podemos perder, pues sí que podemos perder directamente Así que, chicos, Team Gel Lunala No te creo, tío ¿Qué? Estoy flipando Nah nah, nah nah. Así empezamos Así empezamos Es que es esto, así chicos, así es A ver, Morpeco Pablo ahora mismo está en plan Un eléctrico y un fantasma <ríe> Protección, protección, prote protegemos y triturar a este Lunala, que me fío menos, me cago en San Pito Pato. a va la protec, muy fresquísima. Y mátalo, por favor. Bola Sombra, bien, bien ese Bola Sombra. Esa protec, me gusta, le doy like. Agilidad. Cuidado, ¿eh? Porque ese Morpeco luego pega antes. Vale, va, mátalo. Goga, mátalo, no hay huevos. No hay huevardos. ¡No hay huevardos! Ok. Ah, es verdad que se cambia el tipo No, no, el tipo no, se cambia el tipo del ataque Eso es buenardo, porque ahora lo pega eléctrico Vale, sombra vil, sombra vil, está a rango Está a rango, yo creo que lo mato eh. Demolición o patada asalto. ¿me la juego? Ah, me la juego Que quiero matarlo Va, sombra vil, por supuesto El pablete ataca primerete Lunala, pa tu casa Y va, va, va, va, por favor No falles el patada asalto. no lo falles Hermano, a ver, cuidado ¿2.900? ¿Pero qué es esto? ¡Es demasiado! ¡Chispa! oh, oh, Cuidado, no parálisis. Cuidado, no me, no me Vale, digo, como lo falla encima... ...es que me cago en San Pitopito. Ok, Goga, cuidado. Goga va a subir de nivel, ¿verdad? Creo que está a nada. Vale, pues Goga... ...lo siento mucho con Pitrueno. Te voy a tener que relegar en el equipo... ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque, porque, porque, porque, Goga, es que, es que te vas a extralevelar y no queremos eso, aunque está paralizado. Está paralizado. Hay que tener mala suerte, chicos, hay que tener mala suerte. Ahora, ok, digo, no, no me acuerdo de qué pasaba aquí. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dios! ¿Pero qué son estas piruetas? Os vais a cagar con estas dos pedazos de. Panderetas. <ríe> Bufaland y Leafeon. Vale, Leafeon un Galar, ¿Le un Galar, o shiny, Leafeon Galar, ¡lol! ¡Qué guapo! Ostras, pues cuidado, ¿eh? Porque no sé si es tipo planta. Búfala, ahí está, pero Leafeon no lo sé. Voy a hacerle focus a Leafeon por si acaso. Mm, voy a hacerle cola veneno, claro, voy a hacerle todo lo, todo lo posible. Puc, ya no vale Sebastián es el más rápido, esto me gusta. Ahí va, putuclun. no es muy eficaz, ¿eh? Día soleado Cuidado que tiene clorofila ese bicho eh. Si lo matas, valen, te como el nepe Valen, valen Valen, es más rápido también que el bufaland, Vale, puto clon No le ha quitado una mierda No le ha quitado una mierda Compañeros, danza spa Cuidado, eh Cuidado la bromita Cuidado la bromita, hay que ir, ahora hay que ir a por el bufaland brillo mágico brillo mágico y pulso dragón, va a ser así va a ser así, va a ser así, síntesis ¡no hombre, no! nombre no, no! ¡qué troleo es este! ¡se cura toda la vida! Uy, ¡qué asco, tío! ¡qué asco! vale, brillo mágico, ¿Al ver cuánto le quita al bufaland? ¡dios, qué poco, tío! pulso dragón, verás la toña, ¿eh? se viene toña, ¿eh? se viene toñarda, ¿eh? Se viene Toñarda del Búfalo, ¡cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Ariete, no, no, no, no, no, dime que has ido a por alguien que no me no lo mata. Espectacular, espectacular. Tenemos un problema. Es que es, es que es, es que es que es así. Si hubiéramos tenido a Goga, tío, si hubiéramos tenido a Goga Podríamos haberle pegado duro Aquí tengo que sacar a Robert, yo creo, ¿eh? Porque creo que, que Robert lo puede reventar, ¿eh? Al Liefen quiero decir Que el Lyfeon es el problema ahora Porque el búfala muere de un, de, un, de un brillo mágico de estos Brillo mágico Y... ¿Puño hielo? Yo creo que lo mato, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado Síntesis... Vale, perfecto Yo creo que lo mato, ¿eh? Ese Leafeon debería morir Vale, no sé qué tipo es, sé que es planta, pero debe ser planta algo que contea con el veneno. Porque no es muy eficaz. A tu puta casa. ¡Oh, oh, oh! Tremenda tularda ¡Tremenda tula de nuestro pedazo de, de, de, de, de rover. Y, y, y vamos a subir de nivel y esto va a ser un problemón increíble. Brillo mágico. Oh, mama Qué putada, tío. Qué putada haber perdido un Pokémon. O sea, es que hemos perdido un Pokémon antes de, de llegar. Dios mío, Dios mío. Dime que no quedan más combates, tío. ¿Cuántos son? ¿Son 4, 5, 12, 28? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Hasta luego, cracks. Ya me queda poco, dice. Ya me queda poco. Ya me queda poco. Ha hecho que me queda poco. Vale, creo que este es el último, chicos. Creo que es el último. Estamos muy jodidos, eh. Pero muy jodidos. ¿Sabéis qué es lo peor? no, cajas no, ah, que puedo cambiar no me jodas que no lo sabía, no lo sabía vale, vale, vale, vale esto es buenísimo, vale, pues quitamos, quitamos a Valen ostras, primer gimnasio en el que podemos cambiar Pokémon, vale, interesante Valen, lo siento mucho, yo te quiero yo te quiero Diez Pokémon, no, 12 Pokémon ya, increíble Valen cayó en terribles sufrimientos Pues bueno, Moya puede entrar entonces Perfectamente, aquí está ¡El Team Yel entra la escena! ¡Let's go! Compañeros, eh, último combate antes de Splejon y, y ya no sé cuánto llevo de capítulo O sea, yo ya, yo ya no sé ni cuánto tiempo llevo Así que, cuidadito A ver, ¿qué tenéis? Compañeros, Gimnasio Jordi Team el recluta Salazel Ay, son ¡Uno tiene dos Pokémon, eh! ¡Uno tiene dos! Me cago en su puta madre Hay uno que tiene dos, tío Vale, vale, vale, vale, vale, vale vale vale Salacel 100 discords Puya nociva, ¿no? Bueno, puedo hacer... Re sí, Puya nociva, ¿eh? vale Y... Aquacola al Salazel. Va Pu ah, vale. Sebastián es rapidísimo ¿Qué coño está pasando aquí? Vale, iba vale. el Puya nociva Le quita Bien, bien Carga tóxica Esto va a doler Moya, Moya, Moya no, Es que Moya es un dios Es que Moya está a otro nivel Enrosque, mira Enroscame esta ¡Enroscame esta! Lo vamos a matar ahora, no pasa nada, ¿eh? Tranquilos, estamos tranquilos ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquacolita! Puto clun ¡A que no lo matas! a que no lo matas! Vale, pues brillo mágico Debería matarlos a los dos, supongo Y voy a hacer... ¿Cuál es más probable que falle? Todos son iguales, tío ¡Aquacola aquí! Yo creo que con esto lo tenemos ¡Brillo mágico! ¿Los matas a los dos? A ninguno a ninguno, colega. ¿Qué me estás container? Estoy flipeando. ¿Qué gimnasio es este? ¡Y me hace crítico justo en ese momento, tío! ¡No me lo creo! ¡Dos Pokémon! En el... ¿Pero qué es esto? Cuidado, chavales Cuidado a la bromita, ¿eh? Cuidado a la bromita Puya nociva aquí Canto Cantolado Vale, con esto deberían morir los dos, ¿vale? Canto Cantolado nos quitamos a... a Salazel Por favor, dime que sí Vale, gracias y adiós ese Queda un Pokémon, que no suba nadie al nivel Por favor, por favor, por favor, lo pido Por favor, lo pido, por favor, lo pido Vale, bien, bien, bien, 700 puntos 700 puntos es asequible, asequible Moya ha muerto, tío El jodido Moya, tío Cuerpo Llama, este es increíble Es espectacular Vale, voy a gastar turnos en curar al equipo, ¿vale? Porque ya sabéis que luego en el combate con no quiero no quiero tener problemas Entonces vamos a gastar turnos en curar A ver qué me saca, dependiendo de lo que me saque Gurgeist Ok, estamos bien Estamos muy bien, sobre todo con, con Raciano, ¿vale? Y Sebastián no está mal Así que, vamos a ver, vamos a curar Primero tengo un antiparalizador Para goga, por supuestísimo Y creo que un antiquemar, ¿no? Para Sebastián, de primeras es eso, ¿vale? Así para empezar Por ir gestionando Qué asco, tío, qué asco, tío Divide dolor bueno, vale, te lo compro eh, Voy a gastar pociones Para eso las tengo, tío Poción por aquí Aquí voy a tirarle un liofilización No creo que lo mate, por eso digo, de pegar Poción por ahí Divido dolor otra vez Ok, me da vida, ¿no? ¡Me ¿What? da vida! ¡Puto genio, que me ayuda! Después de matarme un Pokémon ya te vale, la verdad ¿Lo mato? Ah, pues sí Bueno, vale, no está mal, no está mal Hemos recuperado bastante de lo que queríamos, chicos Hemos recuperado bastante, así que... Con esto, chicos, nadie sube al 54. Y estamos dentro del combate. Ha, ha, ha muerto Moya, tío. Ha muerto Moya, tío. Es que estoy flipendo, eh. Es que estoy puto flipendo, tío. Madre mía, vale. Eh, vale, pues obviamente a Moya le quitamos. Y supongo que... Supongo que dejaré... Supongo que dejaré a... A Sofá, porque no voy a ponerme a levelear a otro, la verdad Sinceramente Así que el equipo va a ir tal como está Chicos, toca combate contra Splay, Que tiene una skin guapísima, ¿vale? Espero que os... Mo ¿Esto es que está grabado o es que la skin no la he pasado? Si no la he pasado me cago en San pato ¿eh? Cien veces No la he pasado, tío ¿Cómo puedo no haberla pasado? ¿Cómo puedo ser tan imbécil? No he pasado la skin... No he puesto la skin. Bueno, os voy a poner con la skin, vale, os lo voy a poner con la skin. Os pongo el vídeo con la skin, no pasa nada. No pasa nada. Aquí estás al fin, sí, aquí estoy, compañero. La última vez que nos encontramos fue en la liga, porque de la en aquel que entonces me ganaste, pero no pienso dejar que se repita. ¡Splayon, hermano. He estado entrenando junto a 8. <risa> Oh, chito. Oh, chito. Y ahora soy un líder de gimnasio Aunque este pueblo de Agrima ya pudiera haberme asignado Sí, sincero, sí, totalmente Aquí no hay ni Estadio ni Dynamax. Combate al más puro estilo tradicional Como veis ahora tengo un nuevo Pokémon favorito Sí, tío, no lo vais a ver Bueno, sí, sí lo veis, vosotros sí lo veis, ¿vale? ¿Lo veis? Que está disfrazado de... De... de... de... de Umbreon ¿Te mola? Esto le va a picar, pero es lo que hay, ¿vale? Me hacía mucha gracia trolearle de esta manera, ¿vale? Me hacía muchísima, pero muchísima gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He pensado incluso en cambiarme el nombre a un Playon, pero no me convence. <ríe> sí, por favor. <ríe> Sigo siendo Splejon, líder de gimnasio de pueblo, crampón. Prepárate porque mis habilidades han mejorado de lo lindo. ¿Aún quieres enfrentarte a mí? Tu derrota está asegurada. Corre, insensata. Empieza un nuevo episodio en la hora Pokémon con un invitado especial. ¡Mi victoria! ¡Dios! ¡Qué pedazo de podcast! Pasados por el podcast de Hora Pokémon. Y chicos, combate contra Splay On. Madre mía. Vale, Drenado y Carracosta, ok. No abrimos muy bien con Goga y Pablo. A ver, Goga lo hace bien aquí. Intimidar viene muy fresco. Venga, todos a correr el nombre de Scarf. Ese texto no le he cambiado, ¿vale? Perdón, es lo que hay lo que hay, Pablo, dinamaxizamos así a lo puto loco, no tío, no, no voy a dinamaxizar no voy a ser voy a ir con demolición, por ir tranquilos e infortunio al carracosta, cuidado porque el carracosta luego puede tener shells más y mierdas de estas que no queremos, así que voy a ir dañándolo de hecho le quito bastante perfecto, y presa maxilar eso qué tipo es para hacerme tanto daño, fantasma demolición wow, tremenda tula Rompecoraza, y está ¿Será más rápida más dos Que mi Pokémon? No lo sé No lo sé Pero por si acaso voy a proteger este turno Y voy a hacerle Voy a hacerle demolición Con demolición lo mato, ¿vale? Y aquí protegemos Creo que este es el turno, ¿vale? Vamos a jugar lo más Lo más centrados posible, chicos Hidrobomba, no me jodas, tío Goga, aguántalo Con el nepe con el nepe. Uf. Uf. Uf, qué tularda. Uf, qué tularda, tío. Vale, caracosta para su casa. Menos mal, eh. Era peligroso el caracosta. Era bastante peligroso. Goga sube al 54, ya da igual. Puño certero. No, no, Paso, paso, paso. Puño certero no renta nada, eh. Pero nada, eh. Vale, ¿qué, qué más me sacas? Jolteon. Tiene un puto Jolteon, chaval Vale, estamos bastante Bastante apuradillos Ahora mismo, ok Tengo que hacer doble cambio Y esto no me mola, voy a meter a Sebastián A ver, pensemos No, aquí vamos a meter A Robert Yo creo Y aquí vamos a meter a Sebastián Vale, Sebastián puede Caer hay que quitarse a ese Jolteon y lo vamos a hacer con Goga. Perdón, con, con Robert. Entra Sebastián. Va a haber que gastar pociones, ¿eh? Me lo, me lo estoy viendo venir. Ahí está, nuestro Robertcito. Trueno, wow. Wow, tremenda tula, ¿eh? A Robert, perfecto, qué buen cambio tú. Presa Maxilar, hidroariete, ok. Aguántalo. Aguántalo, Robert. Muy bien, Robert, muy bien. ¡Dios! Estamos bastante jodidos. Claro que no hay Dinamax aquí. No hay Dinamax aquí. Vale, vamos a hacer puño-hielo... O chuzos incluso, Ah, puño-hielo al Jolteon. Yo creo que lo mato. A ver, es muy diferente puño-hielo de chuzos. Sí, pega bastante más. Vamos con chuzos, me la juego. Y aquí un brillo mágico. Yo creo que brillo mágico debería matar a ese Tretnau. Trueno no es más rápido, tío. Pues tengo que rezar por... por matar... A ese Jolteon, eh. Con el doble golpe. Oh, sí, lo mato, lo mato. ¡Lo mato! ¡Brillo mágico! Mata a los dos, por favor. Doble kill. ¡Doble kill! ¡Doble kill! Estoy sudando tú. Estoy sudando, eh. Van a caer Pokémon aquí, ¿eh? Es que, es que, es que, es que los capítulos Es que todos los combates cae uno, tío. Es que en todos los combates cae un Pokémon. Es increíble. Ve la Aurora. No, no. Paso, paso, paso. Paso. No, no puedo. No, poco, no puedo. No puedo. O sea, es que no puedo. Directamente. me es basura. Pablo quiere aprender Danza Lluvia. No, no, no. Olvídate. Olvídate, de Danza Lluvia, compañero. No es momento de Danza Lluvia. Bu ¡No! No te creo, Woodwall, chaval. Woodwall. Idus Noar. A tomar por culo. Sofá. Sofá, si muere, me da igual, ¿vale? Sinceramente, así lo digo. Y Raciano aquí. Para intentar matar a ese, a ese Dusnoar cuanto antes, ¿vale? Cuidado con el Dubwall. Porque el Dubwall tiene lucha. Y el lucha me puede hacer un hijo muy serio, ¿eh? Sinceramente. Voy a intentar aprovechar ahora un turno para curar. Me da miedo esta situación, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Megapuño de Boothwall. Falla contra Raciano. Premonición. Vale, perfecto, soy tipo, soy, tipo, soy tipo siniestro Estamos bien Ostras, tenía trampa rocas, eh Voy a hacer rompecoraza aquí Es que se puede venir algo de lucha aquí, eh ah. Raciano, tío Te voy a arriesgar, te voy a arriesgar Te voy a arriesgar para pegar al Wall O al Dusnoar, supongo que al Dusnoar Bueno, el Dusnoar es el que menos miedo me da, sinceramente Vamos a pegarle al Woodwall. Si lo, si lo congelas, pues sería increíble. puño dinámico. Estoy flipendo. Estoy puto flipendo. Hay valía liofilización. congélalo. No, vale, Rompe coraza. Ha fallado el puño dinámico. Era un 50%. Y mataba, eh. Mataba casi seguro, tío. Eres por 4. Estoy viendo la luz, eh. Maldición, ok. No me importa esa maldición Ahora... Ahora me la voy a jugar Vale, perfecto, perfecto A Razziano, perfecto Porque a Razziano lo voy a quitar Y voy a meter al a starter Ojo, eh Ojo que me la juego, eh Aquí entra... Martillazo Al Woodwall Y cambiamos... A Pablo No Vamos a hacer... Vamos a pensar, vamos a pensar Vamos a pensar A ver, a ver, a ver A ver, a ver. A ver pensemos, pensemos Momento clave Hay que quitarse al Dusnoar a que le queda otro Espérate que le queda otro y me acabo de dar cuenta Es que puede ser interesante Que ese Dusnoir no pegue Nah, voy a ir a por Woodwall, eh Nah, voy a ir a por Dusnoir Es que si Dusnoir pega con Fantasma En el slot de, de Pablo Creo que muero Entonces prefiero meter a Pablo ahora En teoría esta es la jugada safe para mí, ¿vale? Vale, por favor eh, Sofá, mátalo, mátalo con tus dos huevacos Con tus dos huevacos gordos es, es un grande Sofá, Sofá se va a sacar el nepe en este combate ¿eh? Poca broma eh, Poca broma Sofá eh, Puño dinámico ¿What? Perfecto, a ah, Sofá <risa> Me como el premonición, me da igual Oranguru Vale, Oranguru era tipo normal, ¿no? Psíquico, normal psíquico Lo digo por no hacerle fantasma Sinceramente Voy a hacer martillazo protec aquí, no hay, no, hay, no hay duda, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero quitarme al Buzz Y luego nos quedamos solos contra ese oranguro. Voy a mirar el tipo de oranguro. Voy a mirar el tipo de oranguro, ¿vale? Tengo mis dudas, ¿vale? Oranguro. Oranguro. Normal 5, vale, menos mal. Casi la lío, ¿eh? Casi la lío, chavales. Casi la lío. Eh... Ok, Pablo sube al 50. ¿Eso va sube al 51? Espacio raro. No, si sí, Va de trolear. Esto va de trolear. Supongo que martillazo, ¿no? O sea, aquí no hay color. Martillazo. Y vuelve raciano. Si me vas a este gimnasio sin perder una vida. Bueno, perdón. <risa> sin, sin, el, el combate contra Splayon, ¿vale? Con eso me conformo. Vale, sí. Buah, buah, buah, buah. ¡Vamos con ese martillazo! ¡Y pa! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hemos perdido a Moya, hemos perdido a Valen, pero tenemos un maldito equipazo. Y Pablo sube al 55, que un nivel más y está cancelado. Pero bueno, sabemos que sabemos que el siguiente gimnasio es justo ahora. Así que tranquilos. Sofá se ha sacado. Sofá se la ha sacado, tío. Sofá se la ha sacado y ha fallado dos puños dinámicos. Increíble. Increíble. Increíble. Espectacular. Espectacular. La suerte ha venido a mí. eh. La suerte, aunque parece que no, la suerte ha venido a mí. Otra derrota, pero una vez más estoy contento. Es lo que parecen sentir también mis Pokémon. Sí, Splayon, sí, sí, estás contento. Estás... Que somos colegis, hombre, claro que sí. Ante todo, colegis. Esta es la medalla siniestro que te has ganado. Bueno, tenemos medalla, chicos. Qué sudores. Ya solo queda la de Shamork. Solo queda la medalla dragón de Shamor. Oh, mira los Toxels. ¿Toxel? ¿Toxel? Ahora podrás atrapar Pokémon hasta nivel 55 y el uniforme, que no falte. Parece que no puedo ganarte, pero siempre me lo paso en grande. Uniforme siniestro, not bad, not bad. Fijo que la chan es la próxima que viene a retarme, como si lo viera. Mírala, aquí está. ¡Ha sido brutal! ¿Estabas viéndonos de estragis, Larita? Pues a, a ver cuándo te, te dignas a retarme. Bueno, tranqui, ya habrá tiempo. He analizado tu estilo de lucha para pegarte un buen repaso. Bueno, bueno, la chan ojito, ¿eh? Poca broma. Pues ya que estás aquí, tengo que decirte una cosa. Quiero que me sustituyas como líder de gimnasio de Pueblo Crampón. Sí, ya lo sé, tenías intención de retirarte y dedicarte a lo full a los streamings, ¿no? Pues que sepas que yo también estoy en ello Entrenadora y streamer a partes iguales Y como ese es mi camino, mi respuesta es un no Bien rotundo, así me gusta la chan Las cosas encima de la mesa <risa> Más que nada, porque si quiero hacer ambas cosas No puedo ser líder de gimnasio Ahí la has dado En ese caso, déjame comprobar si tienes madera de campeona Enhorabuena Eka por esta nueva medalla Ahora me toca a mí, si no te importa, ¿podrías pirarte? ¡Chicos! Estoy puto sudando, eh Estoy reventadísimo, eh. Alarido. Bueno. Esta no es mala MT. ¿eh? Es bastante buena, de hecho. Para lo que es el competitivo. Me parece estupendo. Uh. Menuda salida de la ruta nueva. Está venido el campeón. Oh, uh, esto es lo de los Dinamax y todo eso. Mañana, chicos. Mañana. Próximo, próximo vídeo. Próximo vídeo. Que este vídeo ya ha sido bastante, bastante largo, eh. Nada más, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un pedazo de capítulo. O sea dos putas muertes. Primer capítulo, creo que no, creo que es el segundo episodio ya donde hay doble muerte. Fue uno al principio, principio y ahora otra vez hay que capturar. Eh, antes del último gimnasio haremos día de capturas por el ara silvestre. Hay que rehacer el equipo, espero que me ayudéis. Lo haremos en directo, espero. Me gustaría que fuera en directo. un poco más. Nos vemos, chicos, en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC que Apretar ese botón de like como si no hubiera un mañana. Y nos vemos. Chao. Chao.